A ver, a ver, a ver, explícame todo. Pero queda una amiga nada más. Una amiga. Una amiga, una ¿De dónde salió esa nena? ¡Ey, cracks! En esta vuelta, chamo, vengo tal vez con una noticia triste. O tal vez feliz o tal vez dudosa. ¿Por qué, chamo? Porque me he encontrado, chamo, con mi novia. Una persona que no le gusta. Play. Y de repente me encuentro y me hace un show, chamo. Me hace un show, chamo. Me hace un bendito show alante de una amiga, ¿eh? Una amiga. Así que, chamo, no olvides suscribirte a mi canal si quieres la segunda parte, chamo. Así que no me robas. Y le dejo con este show, mi gente. Ahora sí, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pon el modo ahí, bermuda. Yo también, Bermuda? Pon el tubo, ponle sí. el tubo, ponle el tubo, ponle el tubo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El pase, ¿en qué nivel tú estás ahí en el pase? No, no sé. ¿Cómo que tú no sabes de la ¿Ah? No me acuerdo. Oye, ¿qué hiciste todo el día? Yo estaba trabajando, pero bueno, todo cansado aquí, aquí. Pues ¿No tú me entiendes? Dios mío, Dios mío. Ah, ¿ok? Sí. Dime cómo estás. No, yo estoy bien, todo piola aquí a ver con quién jugamos. Encontré la chama, la señorita Ana. Wow. Sí. Y... Ahora sí, dale ya, le di a listo. Mm, dale a listo. Oh. ¿Y de... Arisley? ¿Y de cómo juegas Free? ¿Arisley? Ay, Dios mío. ¿Ari Ley? ¡Ari! ¿Y eh. desde cuándo tú juegas Free, Dios mío? ¿Desde cuándo tú juegas Free? La Jota no dice, ya, ya prepara, todo porque tú ¿Tú la, ¿Tú la conoces? No. Es una amiga ay, Ari. Es una amiga, es una amiga. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. que no ha pasado nada. Eso es una amiga, eso es una amiga. ¿Quién no ha pasado? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, mire, se unió la tipa. Uh -huh. Yo voy a ver quién es mejor. Ay, ella y yo. yo no quiero los problemas aquí, nada, me es una amiga, Ari, por favor, no comience. Eh. No comience, por favor, no comience. Sí, cómo eh? no, no creo. Que es amiga, amiga, ya, me... sin relajo, sin relajo, una amiga ya, se relaja, se relaja. Una amiga, una amiga, una amiga. Solo le regalé el pase. No. Además, quiere sí, arreglar el pase, pero es una amiga. Cambiamos algo, pero una amiga, para una amiga no, no, ya. No hablemos más, no hablemos más. Bueno, Ay, está no, bien. Ay, no, ya. Vamos de la partida. Incluso. Dale a... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo espero que me des explicaciones. ¿Quién Buena. es esta? Necesito que me explique. Ya. <ríe> Yo estoy muy... Ay, bobo. <ríe> que yo quiero que me explique ella y Ay, ay, ay Dios Dios. Dios. Y él también Óigame ahora, es que los lobos son míos, eh Los son míos Y la baba, mm, mm, y la baba son míos Mío, mío, y la baba, mm, mm, y la baba son míos Y la baba, ¿Qué sabía yo que esto es frío Yo no sabía son una sorpresa, ahora Claro Pero escúchame, escúchame, Dios mío Dios mío, porque ¿cuándo estamos jugando juegando esto Dios mío, pero... Desde cuando hacemos este juego de frío, vale. Ya, ya, ya. ¿Sacío? Qué una amiga, Dios mío. Ay Dios. Perfecto. Dime. Ustedes eran que están conmigo, que tienen que quitarse, ¿verdad? ¿Eh? Ustedes son enferlados. Yo no tengo que comer. con eso. Yo no tengo que ver con eso. Vamos a ver, yo todavía no tengo dúo, ¿eh? Porque ahora, pero déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar Sin sí, que déjame hablar Yo no tengo dúo, no tengo dúo, no tengo dúo. Yo ando buscando una dúa y me encontré con Ana Pero, yo sabía que tú jugabas free Dios mío, yo sabía que jugaba free No, es que no puedo, no puedo, porque se va a ir esto no, gente, necesito ajá. una explicación. Oye, sobre me eso. escucha, me escucha, me escucha. Me escucha, me escucha. Dios mío, Dios mío. Ahora se me van a tirar las dos arriba. Me van a tirar lado arriba. Yo soy un sol, que no soy un robot. no soy un robot, nada más les digo. El que no soy un robot. Ustedes son las que me tienen que dar explicación. Esto parece todo planeado aquí. ¿eh? Esto parece todo planeado. No, yo no he planeado, eso, no he es lo planeado eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Porque usted se unió ahí como repente, como que. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Nada más les digo eso. Ustedes son embravados. Ustedes pueden resolver su problema por allá. Dios mío, Dios mío, este lag. Pero está bien, vamos a hacerlo fácil y sencillo. Estamos en una partida, ¿verdad? Estamos en una partida, estamos una partida. Estamos una partida. nada vamos a hacer fácil. Yo no tengo cubo todavía. No tengo, no tengo. Entonces. Puede ser tu duda porque ¿Por qué me dijiste. Oye lo que vamos a hacer lo vamos a hacer muy fácil vamos a hacer fácil. Ustedes se conocen. No. Pues entonces vamos a hacer yo no tengo duda verdad yo no tengo duda no tengo no tengo entonces una de las dos va a tener que ser mi duda en esta partida. ¿Le parece así o qué? ¿Le parece así? No sé. Dios mío, Dios mío. Es que no, esto me suena raro, esto me suena rarísimo, esto me suena rarísimo. Pero es que a ti ni siquiera Free Fire te gustaba, ya no entiendo. ¿eh? Tú Free Fire a ti, ¿no? Que sé yo, que yo me iba a quedar viciado y mira cómo estás tú aquí jugando. Así no se puede, que se serio, ¿eh? Oh, Tenemos gente acá abajo, tenemos gente acabada abajo. Yo no quiero Dubanubi, por favor, ¿eh? Dios mío. Y gente arriba también. Así que me ponen a las pilas, ¿eh? Me ponen a las pilas. Tenemos gente a 30, 30 del norte. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿No van a hacer qué? No, habla tú con ella. Dios mío. Mira, ahí le a dejar una frikila. ¿eh? A ver, ¿qué se la hace? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? Oh no, claro. tienes. estás hablando con tu novia No, que okay. una amiga, Dios mío, una amiga, Dios mío Sí, todo es una amiga Es una amiga, una amiga, nada más Vamos, vamos, vamos, a ver quién se la hace, yo mira Eso, eso, eso Gente atrás, gente atrás, gente atrás de ustedes, gente atrás de ustedes, Aris. Gente atrás, gente atrás, gente atrás, gente atrás, gente atrás. Gente atrás. 210, 210. Parece que hay reñe, eh. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero no es eso, roben la kill, no es roben la kill. Ah, ¿Cómo? cómo? no se roben la aquí porque vayan a buscar aquí por otro lado porque digo mío no se la roba a Aries el otro se la roba entonces si no se puede si no se puede Mira, yo no no ni maté, ni lo coge. pero que claramente. pero que qué explicación te voy a dar yo a ti si te estoy diciendo ya que una amiga ya no, no solo ella también a ay Dios mío no, pero yo estoy metiendo en el dios, mira, yo no pego ni un rojo ya. Al fin. Es que yo no tengo que dar la explicación, Dios mío. Yo... Ay, Dios mío, ya la he a una. Ay, Dios mío, no le diga manca, eh. no me le diga manca, no me le diga manca. Es una amiga, pero aquí se respetan, ¿eh? Aquí se respetan. Dios mío, los hacks que la activado. Ay, pero míralo acá. Dios mío, yo sin bala. Si me ha muerto yo no sé qué. A ver, a ver, dile a tu... Y ya quedé muy buena. Se mueve muchísimo, Dios mío. Ya es mío usted? Ay, Dios mío, ninguna de las dos, literal. Ninguna de las dos, yo no entiendo, ¿eh? Ninguna de las dos dio nota para esto. Literal, literal. Chamo no, explíquenme de eso, explíquenme de eso. La novia no juega free. Mira, qué bueno para yo explicar esto bien. La novia no juega free. Y de repente... Miren, de que llamar, tengo que llamar. Y de repente... De repente juega free. Eso sí si no se puede, echamos no, Eso no parece injusto, chamo. Eso no parece injusto, Jugando yo con una amiga y viene de repente, no, qué sé yo, qué, qué patatín, qué pacas. Para mí que fue el hermano mío. Dios mío, me está invitando, me está invitando, viene llamando, mire. A ver, a ver, a ver, explícame todo. Pero queda una amiga nada más, una amiga, una amiga, una amiga. No, una amiga. No, no, di que amiga. Queda una es amiga, que... Dios mío, esa es una amiga, una amiga, una amiga. Ay, Dios mío, me está invitando a las dos, Dios mío, yo no aguanto. Espéreme, espéreme, espéreme, espéreme, espéreme. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, chamo? ¿Qué hago, chamo? ¿Qué hago, Dios? mío? Mira, vamos a llamar, chamo, vamos a llamar, vamos a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, esa gente no me hicieron un lío, ay, no me hicieron un lío. La novia no juega free, no le gusta free, de repente cuando yo estoy con la amiga... Oye, te este mandó una nota de voz, ay, ay, ay, Se la ponemos ahorita en el video para que yo la escuche. Chamo, si ustedes quieren escuchar la nota de voz que mandó la señorita Aris. No olviden compartir con sus cracks, activa la campanita si quieren la segunda parte. Así que chamo, un videito picante con la tosica, Dios mío. ¿Cómo ustedes creen eso, chamo? Ese fue el chamo que me chivatió. Ese fue el chamo que me chivatió. Así que, chamo, de video. Se despide segunda parte. Chamo, den su like, compartir, suscribirse al canal. Chamo, ay, Dios mío, ya sé la que yo el, like, el video. So